Cabrón. tengo la opción Sueltándole en el balcón, body botando, she hit it smoke. Fuck you gang, I'm a ride you slow, tu cara mon y andando con Dios running a kush, hey Sucklin' so psycho to all of your ups, hey drago oh yo Long in your life, long in your mind The fuck are you saying, stop fuck the life Esa puta la chupa tan solo light. She pushing, she divo, she own all your life Your life is a lie, bitch I'm alive Más vivo que nunca, straight to the sky No uno cualquiera, you're skull, music cries Palabra divina, metralla Te llama la cabra, pon la puta cara And the fucking lights, but 30 to get some Puta todo cesa, tiene mucho cuento. Son yo no creo un cerdo, ay. Hey. Just don't trust in nobody. Prince was just my money. They was my hood, it's my body To be the whole monopoly. My racks for real, my brains for real. I found myself in Miami. Your case to mold in a SCALI, ay. Hey. Cultures insane, dios mató, dios que no. Trap is the first, the world where I'm at. Por el planeta yo sido la flop a matar. Dice Kiyo yo brave. Mira la mata, full of the mango. I'm on my spaceship, pay hey. Y el se beat vi. no, vinimos a morir, no, no, no, mi alma se queda por vida. That's really Say hi to keep the white devil despierto un no. ángel. Yo me lo mismo, huele, well, speech is bullshit, bode, cuando a... loco como Kenye. Yeah. Juega movie maker, yo juego a la premia. Yo luego del tibet tú esa mierda inerte. Ni con corazón pasate pasa ese verde. No, nah. go tronco, trama, gym, boo What's up, yo foso, don't blame me. Por ello campo la cruz. Spinning, Nation, Spurs. Estoy brillando down ice. Tu carro corre de serie, va más paciente. sabe volar, yeah